Chao, mamá Chao, mijo ¿A qué hora va a llegar? No sé No, no sé, no, porque tenemos problemas, dígame una hora fija O a las nueve Ay, no, entonces coja la maleta y de una vez se va Pero si las nueve es temprano No, señor, a las ocho A las ocho hasta aquí no ocho y cinco ni ocho y cuarto porque me vuelvo loca Bueno, está bien Y que no me vaya a tocar yo morlo Bueno, bendición Dios lo bendiga Bueno Marica, y lo saco Ay, Ay, oye Bueno, me tengo que ir yo Ay, oye, sí, pero... pero... No te ¿Cómo? vas a esperar a la, a la pizza, ya la pedimos No, no sí, puedo, estoy. mi mamá me dijo que estuviera a las 8 No, no puedo ¿Qué, ¿Qué es? Se ve la flor Mamá Ay Ay, hombre ¿Ya, ya son las 8, ya llegué Ay, bueno, ya Déjame dormir, oiga Pero yo pensé que... Qué rico Oh, oh my God. Chao, mamá. Chao, hijo. Bendición. Dios lo bendiga. A las ocho, ¿no? Sí. Bueno. Y me todo toda. <risa> <risa> no, no, no. Ay, oye, ¿no te tienes que ir ya? Mira, te falta un cuarto para las ocho ya. No, no pasa nada. Yo me quedo a la pizza. Pues mamá no le dice nada. ¿Qué? No, debe estar dormida. No, venga, venga, que está ay, haciendo esto, garosa, Así es, ay. con los hombres y todo. Mi mamá, mi mamá. ¿Aló? Si me quiero no les puede dar con... Aquí no ¡Ahí los días imbécil! ¡Véngase ya! ¿A qué hora le dije? ¿Es que yo hablo en chino o qué? No, pero pensé que eso Miren, estaba... Ya vamos a tener problemas, yo se lo advertí Pero mamá... ¿Te cuidó? Sí Pero si casi siempre está dormido... Uy. <risa>